Hola, en este nuevo vídeo del doctor Sirera nos va a introducir al concepto de la inmunización y cómo podemos conseguirlo. Os adelanto que será de modo pasivo con antisueros, de modo activo con vacunas y también nos hablará de cuál es el objetivo general y final de la vacunación. Porque ya sabéis, y como vamos a ir diciendo, vacúnate, vacúnalos. Hola, en este vídeo vamos a ver en qué consiste la inmunización y cómo podemos generarla. La inmunización es un procedimiento médico o de salud pública que nos hace ser inmunes a una enfermedad. Nos hace ser inmunes significa que no vamos a padecer esa enfermedad. Generalmente hablamos de inmunización ante enfermedades infecciosas. Bien, ¿cómo se puede conseguir esta inmunización? Pues en primer lugar se puede conseguir de forma natural, teniendo contacto con un microorganismo, nos cause o no una enfermedad. De forma que una vez hemos tenido contacto con el microorganismo, el sistema inmunológico aprende a combatirlo y posteriores contactos con el mismo microorganismo van a hacer que esta respuesta sea muy efectiva y no nos causen nuevas enfermedades. Pero también lo podemos conseguir de forma artificial mediante el uso de vacunas, la inmunización mediante el uso de vacunas. Con la vacunación lo que vamos a hacer es enseñar al sistema inmunológico cuáles son los componentes moleculares de los microorganismos dañinos o patogénicos, de forma que el sistema inmunológico por un lado los va a reconocer, va a aprender cuáles son sus características y además también va a aprender a combatirlos de forma muy efectiva. No solamente con reconocerá los componentes moleculares sino también las toxinas que pudieran producir. Bien, una vacunación necesita exponer de forma segura al microorganismo y esto lo hacemos o bien exponiendo al individuo a microorganismos atenuados, debilitados o incluso muertos o exponiendo a pequeños componentes moleculares de ese virus o de esa bacteria, por ejemplo alguna proteína que ha podido ser purificada del mismo. De esta forma el microorganismo lo vamos a poder reconocer en todos sus componentes moleculares, vamos a aprender a combatirlo de forma muy específica y lo que es más interesante, vamos a generar memoria, de forma que a lo largo del tiempo vamos a ser capaces de recordar esa forma de combatirlo y cuáles son sus características y así, si posteriormente, después de unos años, volvemos a tener contacto con el mismo microorganismo o sus toxinas, por ejemplo, podremos neutralizarlo, podremos combatirlo de forma muy efectiva y rápidamente antes de que nos produzca ningún daño. Bien, las vacunas buscan diversos objetivos. En primer lugar, ser capaces de prevenir, de reducir la severidad de una enfermedad infecciosa. Además también, una vacuna tiene que tener un amplio espectro. ¿Qué significa eso? Pues que en algunos casos los microorganismos tienen diferencias muy sutiles, lo que denominamos distintas cepas, serotipos de microorganismos o de virus, por ejemplo, y que la inmunidad tiene ser que ser capaz de reconocer los distintos tipos. En muchos casos se consigue y en otros casos no. Un ejemplo de no conseguirlo es en el virus de la gripe que hay diversos tipos y según las estaciones nos tenemos que vacunar contra un serotipo u otro. Hay algunos microorganismos en los cuales aún no se ha generado ningún tipo de vacuna preventiva eficaz como podría ser la malaria o contra el virus del SIDA. Además, cuando generamos una vacuna es prioritario que esta vacuna sea segura, que nos proteja y que no nos cause ninguna enfermedad, ningún efecto secundario. Además, como hemos dicho, las inmunizaciones activas tienen que tener un tiempo de efectividad muy prolongado, si es posible, a lo largo de toda la vida del individuo, desde que nos vacunamos de forma programada en la infancia hasta la edad adulta, hasta que somos ya viejos. Y además también es muy interesante que esta inmunidad se consiga mediante la menor dosis posible de forma que ante una misma cantidad de vacuna pues se puedan inmunizar muchos individuos. Es también un requisito muy importante, hablando en términos de salud pública global, que las vacunas sean estables, que podamos almacenar durante mucho tiempo estas vacunas para poderlas distribuir por todo el mundo. Y si esta estabilidad es sin en condiciones ambientales sin requerir el uso de congeladores o de neveras mejor todavía porque así será mucho más fácil tanto el almacenarla como distribuirla por todo el mundo porque en muchos casos eh, las vacunaciones se tienen que utilizar de forma de, de forma preventiva global lo cual requiere vacunaciones masivas en algunos países en vías de desarrollo no es tan fácil eh, tener estas medidas médicas sanitarias que permiten el almacenamiento de vacunas que son poco estables. Además también es muy interesante, es muy necesario que las vacunas tengan un precio razonable de forma que no solamente los países ricos, los países desarrollados puedan administrar vacunas preventivas a su población sino que éstas se pueden utilizar de forma global en todo el mundo independientemente de los recursos económicos de los distintos países.